Hola, en este video voy a explicar cómo crear el plan de cuentas contable vamos a ver la forma más simple de hacerlo que es a través de la propuesta que el mismo sistema hace LibreT propone una clasificación de cuentas y propone un plan de cuentas si ese plan de cuentas no se ajusta al de ustedes o no corresponde al de ustedes son libres obviamente de crear el plan de cuentas eh, que ustedes deseen ¿Ya? pero por un tema de no tener que estar ingresando tantos datos los vamos a importar con los datos que ya tenemos lo que debemos hacer es ir al menú izquierdo y hacer clic donde dice cuentas contables acá vamos a ver que no hay ninguna cuenta y tampoco tenemos todavía ninguna clasificación creada entonces para crear las clasificaciones vamos a clasificaciones aquí ustedes son libres de crear las clasificaciones manualmente de a una donde les va a pedir un código, la clasificación eventualmente si tienen clasificaciones que tienen clasificaciones inferiores acá las pueden seleccionar y una descripción que es opcional como mencioné yo no las voy a crear de esta forma sino que las vamos a crear importando un archivo. Entonces nos vamos a importar CSV. De aquí vamos a bajar el mismo ejemplo que el IRT tiene. Vamos a revisar ese ejemplo para que veamos qué contiene. Aquí vemos que este ejemplo tiene una, cl una clasificación estándar de, de eh, cuentas contables. Una cosa importante es que el código de las primeras cuentas, o mejor dicho, de las cuentas principales, o sea, que no tienen categoría superior, tienen que ser esos. O sea, el código 1 tiene que ser activo, el código 2 tiene que ser pasivo y así sucesivamente. Eso es porque esos son los códigos estándar que se utilizan en contabilidad para esas cuentas y además porque son los códigos que utiliza el sistema para eh, hacer los reportes e informes. Por ejemplo, el balance general. O sea, por ejemplo, si ustedes quieren colocarle eh, tipo 2, eh, código 2 a patrimonio, el balance general va a salir incorrecto. ¿Ya? entonces esas cuentas tienen que tener esos códigos ahora, las cuentas inferiores que ustedes creen o sea, por ejemplo esta que son las que tienen una categoría sub, una clasificación superior esas ya pueden ser otros códigos pero también tienen que respetar que si son activos partan con uno, si son pasivos partes con dos, etc ¿Ya? pero repito, las principales tienen que ser esos códigos ¿Ya? entonces una vez que ustedes tienen el archivo creado lo único que hay que hacer es subir el archivo a librete e importarlo entonces lo importamos y ahí ya tenemos la clasificación creada. ¿Bien? Ahí tenemos nuestras clasificaciones de cuentas. Si nosotros volvemos al plan de cuentas, vamos a el plan de cuentas sigue sí vacío, pero vamos a ver que esta vez ya tenemos las clasificaciones creadas. Entonces ahora podríamos empezar a crear cuentas. Para crear cuentas, aquí también hay dos opciones. Tenemos la opción de crear la cuenta manualmente o también de importar un archivo CSV. Voy a mostrar los datos que te tienen que colocar si la quisieran crear manualmente. En el botón más. Los datos obligatorios son... Indicar el código de la cuenta ¿ya? Indicar el nombre de la cuenta Indicar la categoría principal Si activo, pasivo patrimonio Entonces supongamos que es un activo ¿ya? Dejémosla tal cual Luego deben colocar la clasificación Que sería la subcategoría en este caso Entonces supongamos que es activo circulante ¿ya? Y esos son los datos obligatorios Entonces tenemos que indicar un código, un nombre La categoría principal Y una eh, clasificación eh, de la cuenta probablemente tal. Adicionalmente, ¿qué cosas podemos completar? Podemos completar eh, la cuenta del servicio de puesto interno. Estas son las cuentas oficiales de puesto internos los códigos oficiales de ellos, con la cual hace, está relacionada a la cuenta que estamos creando. Todas las cuentas que nosotros tengamos deberían estar asociadas a una cuenta oficial de servicio de puesto interno. Ya, ya que con eso se construye el diccionario del plan de cuentas y ese diccionario tiene que tener una cuenta de servicio de puesto interno asociada. Eh, existe también la posibilidad de colocar una descripción de la cuenta ya, esta descripción de la cuenta es bastante eh, útil colocarla porque nos va a aparecer cuando estemos ingresando los asientos lo vamos a ver más adelante y eso nos va a permitir fácilmente poder saber qué es lo que tenemos que colocar en las cuentas sobre todo cuando tenemos muchas cuentas y se nos podría olvidar eh, que para qué es cada cuenta o cuándo se carga a qué lado lo siguiente es indicar ¿Cuándo la cuenta se debe cargar o cuándo la cuenta se debe abonar? Esto también es bastante útil porque aparece como una ayuda al momento de crear el asiento. Tenemos la opción de colocar qué significa que la cuenta tenga un saldo deudor o qué significa que la cuenta tenga un saldo acreedor. Esto es útil, por ejemplo, cuando tenemos el mayor. Entonces, si en el mayor tenemos saldo deudor, vemos lo que significa y podemos tener claramente y rápidamente saber por qué significa que esa cuenta tenga dinero en un lado o en otro. Finalmente podemos indicar si la cuenta está activa o no. Y podemos colocar otro código. Suponiendo, por ejemplo, que nosotros dentro de nuestra empresa tengamos un plan de cuentas con ciertos códigos, pero la empresa que nos lleva la contabilidad de una empresa externa maneje otros códigos para nuestras cuentas, tenemos la opción de especificarlo ahí. Y ahí eso también podría eh, ser utilizado en los informes de exportación de los datos para, eh, en este caso, la empresa externa de contabilidad. Pero insisto, los datos obligatorios son el código de la cuenta, el nombre de la cuenta y las clasificaciones el resto es opcional, obviamente si te activa o no pero hay dos opciones solamente como mencioné nosotros no vamos a crear las cuentas manualmente sino que vamos a importar un archivo que ya tiene las cuentas creadas entonces lo que vamos a hacer también es ir a importar CSV y también vamos a descargar el archivo de ejemplo entonces guardamos el enlace Y ahora vamos a revisar ese archivo también para ver qué cuenta hay por defecto. O sea, abrimos el archivo, o se le dice en bajo cuenta. Y aquí podemos ver que son básicamente eh, un plan de cuenta bastante estándar, bastante básico también, por así. Eh, pero tiene lo más simple que podríamos necesitar. ¿Ya? tiene una cuenta de caja tiene una cuenta de dinero por cobrar tiene los, los, los IVA crédito etcétera, ya, o sea, ustedes la pueden revisar hay algunas que están hay algunas que están con eh, descripción también se fijan, no todas están con cuenta oficial, en algún momento podríamos completar eso pero si tienen todas tienen su código y su nombre, que es lo obligatorio ¿Ya? tenemos por ejemplo la cuenta de IVA débito, cuenta de remuneraciones por pagar tenemos dos cuentas que son en, en estricto rigor estas cuentas no son válidas desde el punto de vista contable porque no dicen lo que son realmente que son compras sin clasificar y ventas sin clasificar pero en el fondo esas cuentas son cuentas por defecto, son cuentas transitorias que se sugiere que se usen o ustedes les pueden directamente cambiar el nombre y ponerle compras simplemente y, y, y ventas por ejemplo o al revés abrir las compras en más que es lo que vamos a hacer más adelante o abrir las ventas en más para poder tener eh, un detalle eh, más claro de lo que estamos comprando o vendiendo pero eso lo vamos a explicar más adelante en otro video. Por ahora vamos a cargar este plan de cuentas que, como mencioné, es el plan de cuenta que por defecto ofrece el sistema. Entonces, al igual que la vez anterior con las clasificación, lo único que tenemos que hacer es importar el archivo. Y con eso ya tenemos cargado nuestro plan de cuentas. Ahí están todas nuestras cuentas que acabamos de subir. Y obviamente tenemos otra hoja donde no tenemos otras cuentas más. Con eso ya tenemos definido nuestro plan de cuentas contable y ahora ya podríamos empezar a crear asientos. Bien. Eso lo vamos a ir viendo en otros videos. Eh, bueno, entonces en este video se mostró cómo crear la clasificación para las cuentas y cómo cargar el plan de cuentas, tanto manualmente como eh, a través de un archivo CSV. Muchas gracias.